Hoy en Proyecto Inframundo te tengo la historia de unos cuantos animales mitológicos o no tan mitológicos como y sus historias además el caso del de asesino de Down the Hill es una historia curiosa y por demás fuerte esto es Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos Bienvenido, muchas gracias por estar aquí como siempre, como cada ocho días eh, No importa si eh, escuchas mientras estás manejando eh, Lo ves en Youtube, si lo ves en Spotify o simplemente si lo buscas en cualquier buscador de internet Busca a Proyecto Inframundo y puedes acceder a cualquier de los episodios que se suben Entonces eh, ya dicho esto, vamos a te doy la bienvenida a este programa como siempre Bienvenido a Proyecto Inframundo Bienvenido o bienvenida Esta ocasión vamos a hablar de animales mitológicos Animales que sobreviven en el psique de la humanidad Gracias a películas como eh, libros, estatuas, en algunos casos Religiones completas, eh, doctrinas, todo lo que te puedas imaginar Entonces vamos a empezar un poco eh, Vamos a comenzar El primero de ellos es el Aspidochelone. Eh, la, ¿Qué es un Aspidochelone? Bueno, es, existía eh, un mito, un mito de criaturas gigantes, no solo gigantes, eh, monumentales, monstruosas, tan grandes que podrían ser continentes completos. Un Aspidochelone es una tortuga marina gigantesca, cuyo caparazón sobresale sobre el mar y o una ballena gigante con enormes espinas en su espalda eh, la tortuga era normalmente confundida con una isla ya que su caparazón estaba lleno de árboles, arena y valles con los que atraía y condenaba a los que tocaban sus tierras para luego hundirlos hasta el fondo del océano junto a sus barcos eh, como curiosidad una criatura muy parecida a esta sale en la última película de Pokémon, Detective Pikachu, eh, un, se supone que son Pokémon tan grandes que son islas, entonces está muy bueno, muy interesante, de hecho existen otras tortugas que supuestamente sostienen el mundo, es otra clase de eh, mitología o incluso de historia de literatura por así decirlo. Un favorito de los alcohólicos. El Kraken. El Kraken. Eh, pues tiene diferentes aspectos. Para unos es un calamar gigante. Para otros. Es un. muy similar a un a Cthulhu. O chutulu. Como tú lo digas tú. Como lo digas tú, para mí está bien. Eh, si para ti es Cthulhu, para mí es chutulu. No sé. <ríe> eh, el aspecto es de un pulpo gigante. Enorme. Eh, Proviene de la mitología escandinava. Según los cuentos, sus tentáculos tienen, median dos impresionantes metros, que para ellos será mucho, y pueden controlar con facilidad eh, todo, tanto lo que ocurre dentro o fuera de las aguas. Las distancias que cubren las profundidades del océano es tan grande que... Una vez ha localizado a la víctima, esta no puede hacer nada, ni ir hacia ningún lugar. Eh, también salió, esta salió en Piratas del Caribe, supuestamente era muy conocida por hundir el perla negra. Y ellos incluso hasta pelearon con él, según eh, muy surreal. Pero eh, últimamente se podría creer, o, o siendo lógicos por así decirlo, eh, Podría tratarse simplemente de un calamar gigante. Eh, cabe decir que un calamar gigante uh, tiene muy poco. Um, años de... no más de 20 de ser descubierto. Antes de eso se creía que era una, una teoría. Hasta el momento en el que de verdad se descubrió uno. Entonces tal vez se trata de un... O se trata simplemente de una criatura o de un calamar gigante, muy muy gigante, quién sabe, eh, la hidra o la hidra, eh, todos hemos escuchado eh, el famoso eh, <ríe> la famosa frase que dice eh, entre los hidra, si cortas una cabeza dos más crecerán. Eh, esta criatura es justamente la de la, la que hablan ellos. Eh, se se comenta que la hidra eh, tiene la forma o ya pues eh, se podría ser una especie de monstruo gigante eh, de diversas cabezas parecidas a las de dragón o sus serpientes suelen ser solitarios ya que bueno tienen mucha compañía porque pues tienen sus cabezas no eh, <risa> además es un un rival poco deseado ya que como te había dicho si cortas una de sus cabezas van a crecer más. Eh, muy conocida en la mitología griega sale en, en películas como Zeus, eh, Zeus, sí, Zeus eh, Hércules, incluso en adaptaciones infantiles. Eh, lo que pocas personas o incluso hay personas que la pueden llegar a confundir. Eh, con la misma Hidra Hidra? No, Ghidorah Ghidorah es el monstruo de tres cabezas Que es el, eh, Es un eh, ay, ¿cómo se llama es, eh, es un Kaiju Un monstruo gigante eh, Muy gigante de la cultura eh, Asiática o no me acuerdo eh, Creo que es de Asia De donde viene Godzilla, que es muy similar Pero son diferentes El, el Rook Ruk, oh, el Ruk o el Rukr es proviene de la mitología persa eh, y otras culturas como la hindú el Ruk es un águila de rapiña tan pero tan grande que es, se alimenta de elefantes eh, imagínate esto un día es un ave tan pero tan grande que en vez de llevarse a un bebé a un gato o a una persona de estatura normal, se lleva a un elefante. Lo peor, es, se alimenta de ellos. Eh, es un animal nombrado entre los cuentos de Aladino y la lámpara maravillosa. Fíjate, tampoco sale en la adaptación de Disney y resulta ser un animal bastante inteligente. Imagínate qué miedo y las cacas, de qué tamaño han de ser. Eh, el Leviatán. El Leviatán, continuamos con él. Eh, muy similar. Muy, muy parecido al concepto del Kraken. Pero el, el Leviatán es. es uno de los animales. que también podría dar bastante miedo. El Leviatán es originario del de Antiguo Testamento. Pero es protagonista de muchas historias hebreas. En este. hasta este, a este ser. se le observa como un reptil gigante, eh, mucho más grande que un kraken y eh, aparentemente como una especie de serpiente de mar, pero enorme. El ave fénix, el ave fénix eh, todos los conocemos, todos hemos visto mínimo en películas como Harry Potter o como este, cómo se llama esta película Percy Jackson, si es que alguien la vio, esas películas eh, Percy Jackson eh, criaturas como el ave fénix, que son criaturas hermosas, que son criaturas que más que ser, eh, que dar miedo como el leviatán o el kraken, normalmente son criaturas de bondad, esta ave es poco es popular eh, porque al, al morir, eh, pues... Entra en un estado de combustión espontánea y de sus cenizas nace un nuevo ave fénix. Entonces eh, esta ave tenía un nombre, es perdón es popularmente conocida como el ave de fuego, viene de la mitología eslava en China y es llamada ave feng y otras, en otras culturas con nombres distintos ya que su historia es ampliamente difundida. Eh, lo que básicamente cuenta es que es un animal que renace de sus cenizas, vive en llamas y eh, por esta peculiaridad es capaz de iluminar a todo el que ande al lado de él. Es muy conocida pero más que nada es, una, es lo que causa la fascinación hasta estos días es esa capacidad pues de, de morir Y de renacer entre las cenizas Que muchas veces esto es tomado Más como una cuestión De psicológica Una cuestión que más Que eh, sí el, el, el guiberno Aquí ya entramos en unas criaturas Que ya son más desconocidas Porque todos hemos tenemos Un amigo loco o loco, loca Que siempre anda hablando de criaturas Que no conoce, hablamos del guiberno él es un animal bastante parecido a la serpiente en cuanto al aspecto de reptil pero tiene dos patas en vez de cuatro su cola eh, algunas veces tiene púas y otras no eh, es el veneno es como una especie de, eh, de serpiente de dos patas <ríe> pero con alas resulta ser mortal para quienes se le acerquen porque su veneno lo exhala desde su cuerpo muy similar a otras especies de animales que tenemos en la actualidad. digo ¿Será que a lo mejor se encontraron con alguno de estos animales en aquella época, pero lo exageraron o andaban pasados de otra criatura? Es el basilisco. El basilisco, eh, y yo no sé si has visto Harry Potter, generalmente él es representado como una especie de serpiente, pero el basilisco común es un híbrido. Eh, muy similar a lo de un gallo, un, un reptil y un murciélago. Su vida empieza cuando rompe un huevo con forma redonda, eh, eh, perdón, cuando un huevo con forma redonda es abandonado por una gallina y es criado por una, un reptil. O sea, es un huevo redondo, lo deja a su mamá, una serpiente lo toma y entonces nace un basilisco, es un animal con un poder bastante parecido al de la medusa ya que es capaz de convertir en piedra a todo el que lo toca, por lo que es escasean enemigos directos pues obvio, pero muy diferente a lo que se hablaba en otras adaptaciones porque en otras películas es más la idea de te mira y te mueres pero ahorita aquí no, aquí te mira y te conviertes en piedra el cerbero Cerbero, eh, eh, todos lo conocen o lo hemos visto, más porque es una, eh, es una representación, eh, se puede decir que es un guardián, pero ¿qué es el Cerbero? En sí, el Cerbero es el perro guardián de Hades, el dios del inframundo, y resguarda el lugar estando él en las afueras de la puerta del reino de los muertos, para evitar que salgan los muertos y regresen a la tierra de los vivos pero todo aquel que estuviera cerca a esta, a esta puerta se toparía con un enorme perro, enorme gigantesco perro de tres cabezas y cola de serpiente, una serpiente gigantesca también ah, en la cola. Eh, muy similar, eh, les digo, no sé si se parece bastante a lo que se representa porque bueno, eh, no vamos a, no se alimenta de bebés ni, ni hace nada de esas cosas que a las películas infantiles no les gusta eh, el minotauro, el minotauro eh, es muy conocido también entre muchas culturas eh, es el favorito y eh, para muchos furros es, eh, es una gran atracción para los que son furros, búsquenlo y nos dices qué tal te va el origen de esta criatura es un producto de una maldición Luego de que Ninos decrete o, o ofen, ofender bastante a Poseidón, dios de los mares Este hizo que su esposa Pacify se enamorara de un toro blanco Enviado por él para hacer el fruto de esta unión entre un humano y un toro El minotauro posee cuerpo de toro con cabeza de humano, eh, piernas de todo, y siendo un poquito más razonable, eh, aplicando más la fuerza bruta debido a su gran masa muscular. Imagínate, estás enojado y mandas a tu esposa, eh, vas a tener un hijo de un toro feo, y así. <risa> eh, también se les toma como criaturas de eh, normalmente... Como criaturas que tienen un vínculo mucho, muy fuerte con la naturaleza, cosa que aquí en las verdaderas leyendas, pues no está más, es más como un castigo. Eh, continuamos con la quimera: la quimera es un animal también híbrido eh, de naturaleza oscura y malvada. Eh, es, en su exterior es complejo, pues la parte delantera es un cuerpo de león, a su lado derecho tiene un toro y cachos muy afilados, o sea cuernos, cuernos muy afilados y al mismo tiempo eh, la parte de trasera es un toro, pero también a su lado izquierdo tiene una cabeza de dragón que lanza fuego por la boca, eh, las alas están en el cuerpo y casi nadie se atreve a enfrentarlos, estas criaturas por lo general existían o existen durante la época de la Inquisición, ya sea eh, Perdón, el Renacimiento, perdón, perdón, eh, el Renacimiento, el Renacimiento, eh, cuando se estaban en disputa las, los objetos que dejó Jesucristo, eh, <ríe> Jesús nuestro Señor dejó, pudo haber dejado eh, nuevas escrituras, nuevas palabras, eh, todo lo que se utilizó, se hicieron guerras llamadas cruzadas y ahí fue donde supuestamente se podría aparecer esta criatura eh, otra más, otro gran favorito es el unicornio el unicornio eh, es uno de los más poderosos tiene un cuerno de los más poderosos aún así su carácter es el más noble y al contrario de lo que se cree no es solo un caballo hermoso con un cuerno, es más bien un híbrido con aspecto de caballo, ya que sus patas son de antílope, cola de león y barba de chivo, eh, normalmente solo son representados como caballos muy hermosos con eh, pero tienen estas características que le quitan un poquito de belleza, pero lo hacen aún más completos los unicornios solo se presentan y se dejan ver además de doncellas con corazón noble, con el poder de teletransportarse Si se, si se ven amenazados <ríe> Estoy hablando del animal, no de la mujer <ríe> si, es, eh, si se sienten amenazados Sus características son capaces de volar Sí, de hecho, siempre se les ha representado así Como criaturas hermosas eh, Como ese, ese aspecto bello de, y, E intrigante de la naturaleza que va más allá de algo bueno o algo malo. Y continuamos con el rachasa El rachasa no es una tienda de ropa. El rachasa <ríe> es un animal con cuerpo de hombre y cabeza de felino. Esta criatura está catalogada como demonio. Pero tiene su origen en la cultura hindú. Su nombre Rashasa significa guardián. Pero se ha interpretado mejor por ser un ser del cual... Hay que cuidarse ya que posee una gran Ansiedad de destrucción Entre los rasgos Los rechaza eh, La cuestión cambia cuando se enfrentan Con enemigos y aunque Según el relato No suelen pelear cuerpo a cuerpo Si se ven en esta necesidad Utilizan sus poderes Para adoptar cualquier forma O figura para confundir eh, ok Bueno continuamos Con otra versión eh, digamos que caballosa porque hay varios, el hipocampo contrario a lo que todos creen no es el clásico este el, el, el caballito de mar el caballito de mar el hipocampo es una, un animal híbrido que tiene aspecto de pez y caballo la parte superior es un, es un caballo y la parte inferior es un pez sin embargo la parte inferior es más similar a un pescado, a una sirena, pero mucho más grande. Su temperamento es pacífico, pero si se le ve amenazado podría ser mortal, atacaría con la mandíbula causando aplastamiento. No obstante lo normal es que esto no suceda, pues son muy inteligentes y escogen sus batallas, además de que son mucho muy rápidos arpías, las arpías no son esas señoras que te encuentras porque yo recuerdo a mi mamá que siempre decía, ay esa vieja arpía esa arpía la arpía es, se puede describir como como mujeres que son que son, eh, son ser, en parte buitre o con digamos partes humanas dos enormes alas que pues Obvio sirven para volar, sus dientes son poderosos, llaman la atención por estar en las peores condiciones, aunque con ellos ataca, eso sí, sin dejar de lado su canto que usa para hipnotizar viajeros. Siempre está esa esta, esta historia, ¿no? De, de de los viajeros que se pierden porque las sirenas, ahí también este están las sirenas, están todas estas criaturas que, viéndolo bien, la gran mayoría son muy similares a criaturas que aún ya existen. A criaturas que son del reino animal. Entonces, el caso más conocido para mí eh, sigue siendo, como te dije, el calamardo, el calamardo gigante que ya existía, pero no lo conocíamos. Sin embargo, ahorita... Ya es muy común escucharlo. Eh, antes de pasar al siguiente tema, recuerda que te puedes escuchar cualquiera de estos podcasts, ya sea amigos o parejas. Eh, que sale los lunes al punto de las 8. Proyecto Inframundo, que sale todos los jueves. Eh, tanto en Spotify como en YouTube. Y los viernes. Los viernes. Los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. Si no tienes Spotify y el YouTube no te gusta. Puedes buscarlo simplemente en Google. Búscalo como los Podcasts de Fab, Amigos y Parejas o Proyecto Inframundo. Cualquiera de ellos te llevará al resto de episodios. Entonces, todo este contenido es gratuito. La idea es darnos a conocer. Entonces, eh, te agradecería mucho si lo compartes. El siguiente sonido que vamos a escuchar a continuación, para pasar a la psicofonía de la semana, es un sonido curioso. Eh... Y tiene una historia muy curiosa también. Pero sin más te dejo con el sonido. Es un sonido corto eh, que te voy a poner varias veces. Te recomiendo que te pongas ambos audífonos. Eh, si vienes manejando, pues no. Mejor espérate que llegues a tu casa y escuchas con atención. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya pasó el sonido... Eh, ...este sonido... Eh, ...tiene una historia... ...por demás fuerte... Eh, ...hace cuatro años... ...el 13 de febrero del 2017... Eh, ...dos... ...dos niñas... ...de... delphi Indiana... ...decidieron pasar... ...el día fuera de... ...la escuela... ...juntas caminaban... ...por un sendero local... Abby Williams... ...de sólo 13 años... Y Lily Germain, de solo 14, eh, recibieron un, decidieron salir de paseo y comenzaron su caminata a la 1.35. A las 2.07 pm, eh, una de ellas publicó una foto cruzando un puente eh, en su cuenta de Snapchat. A las 3.15, las niñas no pudieron conocer o no pudieron llegar a su destino. Al mismo tiempo, otra mujer cruzó ese puente y publicó las fotos en Facebook. Libby y Abby no aparecían, a las 5.30 se informó que estaban desaparecidas y el 14 de febrero los cuerpos de las niñas fueron encontrados a cierta distancia colina abajo eh, estas, eh, esta, estas terribles noticias conmocionaron por completo a los 3.000 eh, eh, pobladores de Indiana la policía con una fotografía y un audio de un hombre en esa ruta donde estaban las niñas, al que se le refiere como persona de interés, más tarde revelaron que la foto era del teléfono de Lily Germain, quien probablemente le tomó una foto a su agresor minutos antes de morir, para ayudar a la policía. ...y llevar ante la justicia a este hombre desde el principio se volvió en una cuestión de tiempo... ...antes de que la pequeña comunidad se acercara al, al asesino... ...pero han pasado dos años y no ha pasado nada... ...el caso cambió eh, cuando la policía eh, en, unas, en una conferencia eh, sobre el caso... ...anunció una nueva dirección que estaba tomando a la, a la investigación... La policía pidió también ayuda al público a identificar un automóvil estacionado cerca de la autopista. El día que se encontraron los cadáveres, publicaron grabaciones de videos y audios del sospechoso tomadas desde el teléfono de Lily Germain. Un audio, la palabra audio, el audio corregido, ahora agrega la palabra audio antes de cuesta abajo. El audio que escuchaste dice... ...bajen la colina... ...down the hill... ...finalmente la policía... Eh, no, eh, ...publicó un boceto del sospechoso... ...que fue responsable de los asesinatos de Lily... ...y la otra nena Germaine... ...probablemente dicen que fue alguien familiar... ...o conocido de ellas... ...que vive o trabaja por el área que ellas... frecuentemente pasan... ...entonces esa es la historia está mucho muy eh, intenso de hecho eh, es curioso cómo ahora esto de la tecnología el hecho de traer un celular una cámara ya es posible tomar registro de que existan videos o fotos vaya de las chicas de hecho hay una hay una reconstrucción de los hechos bastante bastante, bastante pasable eh, estaba muy fuerte y con. Simple es. Eh, muy, muy intenso. Sí, tan intenso que. De hecho, tomó la foto de su atacante. Como ves? ¿Qué te parece esta historia? Esta, esta leyenda. Esta leyenda bastante. Basada en hechos reales. Eh, entonces. Y de hecho. Es un caso muy extraño porque. Aún existen. No hay, no hay culpables. Y se ha descartado muchísimas personas. Eh, aún sigue abierta la investigación. este Aún sigue abierto el caso como tal. Y aún hay números eh, ahí. Direcciones. El del caso de que sepas algo. El video lo puedes ver y... Bueno lo puedes buscar como chico del puente O down the hill eh, y, y me intriga tanto que Aún están los números eh, Literal Están pidiendo que si pides algo o sabes algo Les mandes tus datos Y te dan pues El número de la policía de Indiana pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este punto Como siempre es un honor tenerte aquí Como cada ocho días Mientras manejas, mientras estás eh, Pues a lo mejor estás esperando a salir del trabajo O simplemente hay mucho silencio Si te ocurrió poner un podcast de, de terror En tu caso, muchas gracias Recuerda que lo, si quieres escuchar ah, apoyar Te puedes suscribir a mi canal de YouTube lo, eh, El canal se llama Los, Cuent Los Cuentos de Fab en YouTube y te puedes suscribir, es completamente gratis. Eh, encuentras este contenido, encuentras amigos y parejas y los podcasts de Fab, recuerda en punto de las 8 de la noche, nuevo episodio de los podcasts de Fab, tanto por Spotify como YouTube, eh, en automático, eh, nuevo episodio de Amigos y Parejas. Es un podcast en el cual eh, una pareja eh, habla sobre una familia. A ver hasta dónde es posible llegar, ¿no? Es un ejercicio de improvisación. Eh, improvisación los jueves tenemos eh, los eh, Proyecto Inframundo Proyecto Infamundo es un podcast de terror de miedo entonces eh, cosas desconocidas y cosas perturbadoras donde está la sección de la psicofonía de la semana, que es lo que acabas de escuchar y bueno, los viernes, los podcasts de Fab las notas más virales de la semana y se transmite en vivo en la página de Facebook Yo soy Fab, en donde me también te puedes suscribir, darle like y en automático al terminar de transmitir se resube en YouTube y en Spotify. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta este punto y recuerda, no confíes en nadie.